Que se llama FIFA y rebote, pues venga, rápido. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, que tenéis que darle a eso, es que no sabía. Vale, vale. <risa> Eh, no está mal la idea, eh, la cuestión es que quizá hay demasiados conos de esos puestos, pero el próximo, día, el próximo día prepararlo mejor y ponerle los objetivos y todo eso. Otro grupo, venga rápido, que nos quedan en cinco minutos en los tres. Eh, aquí el siguiente, venga rápido. ¿Cómo se llama este? ¿El qué? Eh, queremos que deje de tocarla. Venga, rápido. ¡Eh! ¡Silencio! silencio. Venga, rápido. Vale, no está mal la idea. No está mal, pero debería haber más actividad física. ¿Más? Otro grupo. Más, más. Está bien. Eh, venga. Vale, ¿Es espera. aquí. Dentro. Este, este, venga. Hacerlo ya. Venga, Sergio. Venga, Ismael, vamos, rápido. Eh, Marta, échale la bola. Venga. A ver. Eh, atento a este, no haber ruido. El no hombre sea concéntrate. Sí. Venga, rápido. Sí. Uf. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Centraros en un móvil... Es que no... Que, muy ¡Que no botéis. Hemos visto que estábamos muy parados, por eso hemos puesto la idea <risa> de indiaca. <risa> Sin indiaca salía mucho más fluido, pero había gente que estaba muy parada. Bueno, intentar ver qué es lo que se puede hacer. Es que ya no queda tiempo. Venga, rápido. Ya Está parado. Parale, parale. No, para, para, para. Eh, esto tiene, tenéis que mejorarlo. Eh, sin bote, si a lo mejor lo hacéis sin bote y eso puede, pero sí, si lo, no, no. Eh, siguiente. Eh, aquí, uno, que han Aquí, ¿dónde es aquí? Ahí, venga, rápido. Venga, rápido. El juego se llama la mierda, Venga, tenemos que tocar todo que caiga, sí, sí. Que, bueno, sin sí que caiga, puede dar otra No podemos repetir con la parte que ha tocado la claro, Si es, por ejemplo, le de con el hombro, yo no puedo darle con